Te juro que, igual me, o sea, personalmente voy a decir esto, me da un toque de vergüenza hacer videos con gente porque me imagino... Yo me imagino, tipo, o sea, yo al lado de alguien soy así, gente, soy un shorter, o sea, es una mentira, mi estatura es una mentira, me ven así y dicen, ah, es enorme, tita, no, tita, no es nada, tita es la mitad de una puerta. Oh. Chicos, esto es así: una sub y me quedo cinco minutos más. Por sub, me quedo cinco minutos más. ¿Qué te pasa? Lo Bueno, me quedan 5 minutos más Imagínense que es como ¿Se acuerdan? Como la otra vez que alquilamos a una chica Uy, una recontra mal esto Que alquilamos a una chica para hablar Y que... <ríe> y que literal le pagamos un sub No, menos No, más No, sí, porque el sub son 3 dólares ¿Qué pasa si te caen 250 subs? No van a caer 250 subs Aparte tengo el objetivo de suscriptores que está acá ¿En 5 minutos qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en 5 minutos? Por favor, díganme ya algo que Estoy cambiando de pantalla Ustedes no lo pueden ver ¡Ah! Un video de 5 minutos, reaccionada a la sesión de visor rap No, igual yo ya lo vi, o sea, sería una mentirosa. Diría como, uy, estoy reaccionando por primera vez. Lo vi hoy porque me insistió Bernie. Me dijo, eh, mirá, mirá, mirá. Dije, bueno, en el huevo. ¿Piola? Che, es full luces. Pensaba que era otro, es Nicky Jam. Posta es Nicky Jam. Che, altos auriculares. ¿Qué auriculares son? Nicky. Jike. O chico, como Miki. Vamos. Amigo, me quedó doliendo la rodilla. ¿Qué te pasó en la rodilla? Se me cayó un martillo porque estaba estudiando. Pará, a ver, ¿sabía hacer? Uy, yo sabía hacer esto. ¿Qué onda? ¿Se lava ropas? ¡Es mi aire acondicionado portátil! Voy a, voy a practicarlo acá. No me desenfoques, la cocha de tu madre. No me acuerdo si era el hacer que el, el gire con su propio peso y de ahí agarrarlo. O girarlo así, que quede en el centro. No me acuerdo cuál era la... ¡Ah! No, amigo, yo quiero hacer una pelotudez. No quiero hacer algo que creativo. ¡Oh! ¡Mi rodilla! como que ese booty con el mío se lo adorme. entonces qué están haciendo? están pegando culos porque si el booty con el suyo es como que <risas> no, le, le consiguió una, una germu a Luisa mirá, como rapea en inglés wow, el visa la soltó y sonó cabrón Está bueno, está bueno, me gusta. Igual, ¿sabes que reggaetón es algo que no me, no me desagrada? Es como, igual a mí no me desagrada ningún género. Si bien tiene, tipo, como todos los géneros, una tonada particular, es como que me gusta a mí el reggaetón, ¿eh? Está tremendo, igual, aparte lo hizo Visa, es como... Igual lo que tiene Visa es como, como... Él al hacer sesiones como re particulares, como que cada tema que hace, lo hace con, con amor, ¿no? Viene una caravana y dice, mira, allá va Nikki". No puedes haber hecho esto, Visa, estás enfermo desde acá. Se vuelven los 500 millones, es una locura total. ¡Buah! le he tirado eso, ¡Eso tirablemente. Yo, yo nunca subí una reacción. Como que siento que es reaburrido reaccionar a algo. O sea, me imagino que tipo están como una hora haciendo tipo como Nicky J, Nicky Jam. No, le puso Jam de bermelada. Sigue sí, en el juego, EU, y no en el huevo. Brega, ¿qué es brego? Luchar, discutir, todos somos personas. Ah, ok, ok, ok. Invicto, ¿qué es invicto? Ah, buscato que no ha sido vencido nunca. Ah. Me tiraba a la Argentina, ¿viste? Pero dónde es Niki Jam? Que no caben. Ah, bien que cuando le cuando metíamos ese gol lo único que lo cantaban eran los argentinos, ¿eh? Ah. Oh! Ah, la dejó por Piki. Está Niki. Su Kiki. Para, para veo que es algo recoso. ¡Ah! Decir coso, coso, eso, Kiki, eso, chicos, no, no, ahora entiendo, claro, todo para rimar, Dice en una caravana, me dicen allá va Niki, la, la bebé, están en Miami y les puse su coso. Oh, a la cubana le dice Kiki, culo con culo, no, le afano la visa, no, no, amigo, no. No, ¿qué le soltó el visa? Sonó carbón, bueno. ¿Qué le probó a <risa> <risa> Vaina, ¿qué es vaina? No, la mató. Hiki es chupón, eu. Ew. ew, jiki es... No, jiki es coso, eu. No, jiki... jiki es coso. El visa la soltó, sonó cabrón y se enamoró. Esa vaina se jodió. Que la mata soy yo. Me hice caca ¿Qué decía? Estaba Me hice caca Para pero boludo fue lo primero que escuché boludo Escuché Me hice caca Ahora me hice caca y me hice k. No, Nicky Estoy matando lento por todos esos hijos de puta que me conocen Empecé este juego Así que soy you Rocky baby Cause you own I will leave your face scar like Tony Montana Te voy a dejar tu cara Who the fuck is Tony? Who is him? Who is... Tony Montana Ah Ah Pati, compras un par de cubanas ¿Qué es una.? No, igual, ya sé que es... si no voy a buscar cubana porque se va a ir toda la mierda. O sea, me imagino que es una mina de Cuba. Es una mina de Cuba. Hay que capitalizar. Eh, verdad <risa> Tú, capitalizar para que más nunca te falte la lana. Hay que llevar un montón de ovejas y sacarles a toda la lana. todo Eso no cabe. No sé si alguien le dijo, pero cuando dice montana, el micro se mueve acorde al ruedo de la escopeta. Sí, ¿sabes que sí? Lo vi. Para en el minuto, no sé qué cuándo. Para. Acá, acá. soto. No, ¿dónde está? Acá, eh, acá, acá, acá acá, acá, mira, mira el micro, hace. Ah, no, es antes, antes, antes. No, ¿dónde está? ¿Dónde? Che, o sea, amigo, estoy re perdida. Acá es. Ahí está, chuc chuk. Ahí está. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso en detallito? ¿Vieron lo que hice el micrófono? Tan largo duda el tema. No, amigo, son 2 minutos 39 pero tengo que alargar para una reacción de 10 minutos. ¿Entendés lo que tengo que hacer? Tengo que darle, decir cualquier cosa. La soltó, ¿entendés? Sonó carbón <risa> La línea <risa> Amigo, ¿te dan cuenta que Visa no tiene ojos? ¿Por eso usa lentes? Para mí, Visa no tiene ojos ¿Saben que sería re gracioso que Visa se saque los lentes y tenga otros? Creía que era ciego ¿Y cómo componía, viste? ¿Y el chabón cómo hacía para mirar la pantalla? Porque tiene una pantalla delante, viste, no? Yo pensaba que era la mosca ¿Se acuerdan de la mosca? Muy <risa> Estaba re cualquiera <risa> ¿Qué decía? <risa> Cuando lo conocí en persona, no se lo sacó en ningún momento. Ni para ir al baño. Quedó bien. Eh, uno, recopado. No, re, no lo conocía, ¿qué decía, decía. es. Recopado, re bueno, avisa. <tose> Sos recopado, amigo. Ah, ah, ah. ¿Entendiste? Ah.